Vale, muy bien, venga, llegó la hora de la verdad. Vuestras horlas. No esperando mucho Oye, rato mierda. Ay, que no puedo cógerlas, <risa> cogerlas, cogerlas vosotras. <risa> ¡Ay, qué horror! Toma. Qué horror. Salgo, salgo con la boca para un lado ya. Mm. Y salgo con la boca rara. Sí, a ver, a mí me daña también. <risa> Bueno, en pequeñito no se ve casi, pero en la me... Sí, casi ¿Puede recoger la otra? Sí. Bueno, sí. se me nota un montón. En la, en la pequeña, mira. Ah, Ostras. Ah, mi Estalía. Qué feas es algo. ¿Por qué dices que es algo guapa? Claro. A de clase. Qué horror. Y estoy ya para la vida. Tío. Ya, grabando. ¿Grabando? Palmada. Vale, preséntate. Me presento. Venga. Tres, dos, No, ah, Escúchame, escúchame, ¿qué hago? Pero que va a quedar muy falso, dime qué tengo que decir, ¿no? ¿Y qué digo? <risa> Yo que corta, no, no, no me lo he pensado bien. A ver, ¿cómo me presento? Hola, me llamo Pablo, tengo 18 años y no, no estoy agobiado por la pau. Cuéntame eh, qué quieres estudiar, qué es lo que quieres ser de mayor. ¿Qué quiero ser o qué quiero estudiar? Ah, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque me gustaría estudiar matemáticas, pero me gustaría dedicarme a la música o al diseño gráfico. Sí, tenía pensado irme al año que viene a estudiar un año a Alemania. Pensaba hacer la carrera entera allí, pero las matemáticas de Alemania no es que me gusten mucho porque está como todo muy centrado a lo que es la economía y la aplicación de las mates. Ya cuando vuelvo aquí a España, terminaré la carrera de mates, que es más con teoría de juegos, lógica proposicional, cosas así raras que dices, no sirven para nada, pero seguro que son divertidas. Y luego ya me meteré a cursos de diseño y enfocaré mi vida hacia lo que quiero, pero con la base por si acaso. Entonces, ¿vas a renunciar a la música por estudiar matemáticas? Un tiempo, sí. Vale, ¿qué estás estudiando? Obviamente, coreano. Sí, obviamente. obviamente. <risa> Llevo estudiando coreano tres, casi cuatro años, va a hacer este año cuatro, y se me da mejor que el inglés, es una pena. Me voy, como estoy estudiando artes plásticas, pues hago bellas artes, tal. Pero como lo que realmente quiero hacer es artes escénicas, teatro, pues digo, hay una academia muy buena en Gangnam, pero cuesta mucho money. ¿Y qué se te ha perdido en Corea? Pues es el novio, <ríe> por ejemplo. <ríe> no se me hemos perdido nada realmente. Lo... Por gusto, más que nada. Pues sí, ¿Y tú qué tal las notas? Total, Muy vale, vale, vale. mal. Vale, sí, Pero bueno, me da un poco no, igual también, no, igual, no, igual no, que a no. A la tercera. ¿Me cerraron de las chicas? No. Me estás <ríe> agobiando. Mi sueño es irme a vivir a Finlandia, donde hace frío y hay auroras boreales y puedo pintarlas, exponer en galerías. También me gustaría diseñar, quizás publicar algún libro, no sé. Bueno, lo que me vaya surgiendo, pero que tenga que ver con el arte. Soy Jorge... Vale, no, espera. Voy a... <risa> voy, voy a acordarme de cuál es mi nombre, espera un momento. No, a ver. Buenas, mi nombre es Jorge Pérez. Soy... <risa> ¡No te <rías. risa> Buenas, mi nombre es Jorge Pérez, tengo 19 años y soy dibujante de cómics amateur. Mi sueño es convertirme en dibujante de cómics para eh, la industria americana principalmente eh, ya sea editoriales de género superheroico o de cualquier otro tipo de género. Normalmente la gente se imagina que es hacer cuatro o cinco personajes, pero cuando te, de verdad ya te pones en serio te das cuenta de que, hay, de que todo importa en, en un cómic. Una vez escuché a un dibujante que me dijo que se había pasado la vida haciendo superhéroes y la primera viñeta que tuvo que hacer fue un perro, entonces se tiró un mes entero <risa> Eh, haciendo perros eh, como loco. Entonces, eh, mi idea es que aprendan a dibujar de todo y que no se rindan. Adiós, adiós. adiós. ¿Qué, qué, qué. Chicos, que me ha puesto un M. No. Esperadamente. Ah. Pero eso yo me encanta. Bueno, pues que el año pasado, cuando llegué a casa, eh, me encontré a mi madre diciéndome, así me enseñaba una tarjetita que ponía Atleti USA, y le digo, mamá, ¿esto qué es? Y me dice, pues nada, hoy he hablado con un amigo mío para que te dé una beca para ir a Estados Unidos, y yo como, wow pero bueno, que seguro que no me la dan, porque era como muy improbable, y claro, sí. ese año ya cambié de equipo, dejé de salir mis amigas, y me fui con las bordes estas, que son todas todas. Pero al final, claro, me han dado la beca y ha sido como, joder, ha merecido la pena. Y eso, ¿alcanzas? La universidad se llama Cloud County Community College, o sea, eh, Universidad del Condado de Cloud, la nube. Y bueno, voy a estudiar Pellas. Eh, no lo ya sabes, ¿vale? Es como una mezcla. Vale, entonces ahora estás como que para conseguirla tienes que aprobar. Bachillerato. Bueno, y es que las recuperaciones, mira, me llamo el desastre porque me ha salido casi que peor que el examen. Pero bueno, no sé. Yo espero aprobar. <risa> ya. Vale, vale, pero... Yo, o sea, hace dos años terminé... ¿Qué va? Eh, el segundo bachillerato hice ciencias, eh, pero yo verdaderamente tenía unas notas no malas, porque siempre he estudiado lo mismo, pero tiene unas notas bajas, por así decirlo. Y entonces eh, hice selectividad y bueno, fue horrible. O sea que, de hecho, o sea, aprobé selectividad porque saqué un 7 en CTM. Pero como quería hacer medicina, aunque todo el mundo me haya dicho que no iba a llegar, quizás eh, quería hacer medicina, entonces decidí meterme a dietética. Un grado superior de dietética con un amigo. Y me faltaría un, eh, un uno con dos para poder entrar a medicina. Y claro, ¿Sería? este año nos faltaría hacer, no hacer matemáticas y con un se, no se, se O sea, sería solamente eso. Pero, esto se se hasta Pero el problema que tienes es que, por el cambio que han pegado ahora en, en tema del Bolonia uh -huh. si este año no apruebo matemáticas, eh, aparte de que si no apruebo matemáticas ahora, o no se sé la nota que necesitas acá, no podría entrar eh, hasta el próximo, o sea, hasta, hasta este año, no, hasta el siguiente. Eh, aunque si no lo en septiembre y aprobas en septiembre, tendrá el próximo año que hacer la revalida en todas las universidades. Porque la revalida funciona creo sí, que en sí. cada universidad. Sí, cada universidad te hace un examen propio con sus requisitos y su, y su temario y tú tienes que, que agitarte a cada universidad. Es que verdaderamente a mi selectividad me parece, eh, o, sea, me parece un, o sea, tienes una oportunidad para hacer algo y puedes ese día estar mal, o sea, puede ese día que te haya, se te haya dado mal, estés un poco malo y se te vaya el examen a, a por nada. sí pero en cambio, eh, con esa opción, o sea, me parece que está bien desde ese punto de vista, pero por ejemplo no me parece bien que te hagan también examen de primer y segundo, que a ver, en el fondo siempre había sido lo normal, sí. pero verdaderamente los que llevamos lo que los que venimos de después nos han preparado solamente para hacer selectividad en segundo. O sea, nosotros en primero, verdaderamente, pues no hicimos tanto para, para prepararnos, o sea, no nos preparamos tanto como pensando, vamos a selectividad, claro. en, en, o sea, vamos a hacer una rivalidad de primero y segundo, sino uh -huh. que pensamos, bueno, ya en segundo <ríe> empezamos a prepararnosla. Bueno, hay algunas cosas que no, por ejemplo, que básicamente todo, las asignaturas como lengua, historia, todo es de memorizar, así, tal cual, y no... Bueno, yo, sinceramente, durante todo el curso no he prestado atención a filosofía y me he sacado siete, más de siete, sin prestar atención en clase, o sea, me, me han dado los apuntes y me los he estudiado. Si, sí, por ejemplo, ahora con la nueva ley, <coughs> hacen que los de artes es que sea más difícil acceder, por ejemplo, al bachillerato artístico, ya que han unido la, el bachillerato artístico de artes plásticas y de artes escénicas y pues la verdad es que principalmente llego a la conclusión de que puede ser por el motivo de que no quieren que, que pensemos ni que seamos capaces de desarrollar nuestras propias ideas y por así decirlo como que nos obligan a seguir unos ideales directamente ya puestos por la propia sociedad, porque cada vez que tú vayas a una clase de artes va a haber personas que eh, piensan totalmente diferente unos con otros y que se respetan, sobre todo, pero principalmente es eso, que quieren que todo el mundo piense igual y que nadie, por así decirlo, tenga una manera distinta. Es la única explicación que puede haber. Venga, vente conmigo Canta conmigo Nos hallamos en el salón donde se celebra el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad Y asistimos a los preparativos del mismo con arreglo al clásico ritual Voltean los bombos y muchos millones de españoles viven en las horas mañaneras pendientes de este sorteo Al compás de la salida de los números favorecidos con la fortuna 26 minutos antes del mediodía hace su aparición el 15.640, El Gordo. Ha sido cantado por los niños Miguel Roa y Joaquín Sánchez que pasan a la mesa. 15 Hola Celia, te escribo esto una noche de septiembre cuando apenas queda una semana para el comienzo del curso. Yo voy a pasar a segundo de la ESO, pero tú te has graduado hoy. ¡Congratulations! Espero que al contrario que yo actualmente, tengas clarísimo lo que quieres hacer en la vida. Si no es el caso, no te preocupes. Como dice mamá, más vale aprovechar las oportunidades que se te presenten que luego ya podrás decir que no. ¿Qué tal el viaje de fin de curso? Ojalá la graduación sea tipo americana. También espero que tengas novio, jiji. Si no tienes, no pasa nada. Es que no había ninguno potable, como siempre. No sé si habrás seguido el camino de la actuación, del periodismo o ninguno de los dos. Pero yo te apoyaré siempre. Celia. Pues data, suerte con los exámenes de entrada en la uni. Dios mío. Ahora quemarla. A ver, he pensado que cuando acabe la carrera me, me haré profesor, a lo mejor, porque es una de mis ilusiones. He tenido varios profesores que han marcado mi vida. Otras materias como lengua o filosofía. Es... o sea, depende del profesor más que de ti, porque el profesor dirá aquí te falta algo, aquí no lo has explicado bien y demás en cambio las matemáticas es así porque tienes ese desarrollo y el resultado y así está bien ¿Con lo de la PAU estás nervioso? No, de hecho lo más lo que más me tenía agobiado era segundo de bachillerato con lengua e inglés estaba ahí sufriendo y bueno, ¿Más al que final la he aprobado Vale, entonces la PAU. La PAU, sí, es fácil, creo, <risa> no la he hecho pero estoy más tranquilo ¿No? ¿Por qué? Porque no tengo miedo, es un examen y ya está no es el examen más fácil del año, eso dice. Cansado no, pero con estrés. Ahora mismo no sé, estoy muerto de los nervios. El objetivo es, si entro, o sea, si apruebo, pues ir a la complutense o a la, la Universidad de Alcalá e intentar transformarme en un médico. Pero claro, me tienen que dejar de transformarme en un médico. Otra cosa que me ha mejorado mucho en el fondo de medicina es que tienes un TC de media y dices, ah, aunque no me guste entrar a medicina. En el caso de un médico, es que pongo el ejemplo porque es que no es peor ejemplo que un médico frustrado. O sea, un médico frustrado, el típico, que te va a mandar para acetamol y agua y que si es algo verdaderamente grave te puede matar. Tú vas a entrar, o sea, a lo mejor a mí se me ha dado muy mal el bachillerato, se me ha dado muy mal las matemáticas, pero no implica que yo vaya a llegar y la anatomía se me va a dar mal. Eh, ha sacado un 5 en matemáticas, ha sacado un 4 en filo, ha sacado un, un 2 en lengua y no vas a valer para ser eh, ingeniero. ¿Es de historia? Mal, no, peor. ¿Y lengua? Lengua ahí. No estoy hablando con mi ah, euro. Y ah. la oración no era mi. Hola, Celia, soy el amigo de Pablo, soy Alex. Bueno, eh, pues a ver, te digo, eh, ha sido la verdad bastante triste. O sea. Ha sido un examen muy, o sea, bastante complicado, en mi opinión. Yo creo que sacaré entre un 5 y un 6 como mucho. Si tengo un poco de suerte, mucha suerte, por pues un 6. Y si tengo un poco mala suerte, que es lo que me imagino, un 5 o llego incluso a suspender. La verdad es que un poco decepcionante eh, Dime tú qué tal cuando termines. ¿Dónde sale? Esa va. Vale. ¿Tiene dos oportunidades más. ¡Ay, qué miedo! Ahora, si estás en el centro del círculo y... ¿Cómo te imaginas cuando veas ese cómic que no sabes de qué va a ser? Pero un cómic en el que ponga eh, un cómic de Jorge Pérez. Pues la verdad, estaré muy feliz y a la vez yo creo que estaré un poquillo mosqueado porque lo más seguro es que eh, encuentre todos los errores que haya estado cometiendo cada vez que está haciendo cada página, pero muy contento de haber logrado el sueño que es hacer un cómic y luego ya más adelante conseguir mi meta que es trabajar para Mundus. Yo de hecho me acuerdo que en, en cuarto de la ESO, eh, estaba hablando con mi profesor de biología y como yo no, normalmente no tenía muy buenas notas, eh, me dijo o sea, le pregunté, oye, ¿hay una, alguna, alguna posibilidad, hay alguna opción de poder entrar a, a medicina sin tener que hacer selectividad y bachillerato? Y ella me dijo, eh, pues, no, específicamente tú no. Y después resultó que sí, específicamente yo sí podía. Eh, ¿Cómo te imaginas dentro de 15 años? Pues como ahora, pero más alta. <risa> pues con gatos y pintando sola en un estudio, pero súper pequeño, no quiero una casa grande ¿Dentro de...? 15. ¿15? Pues dentro de 15... Años. Pues no sé, no sé cómo me imagino. Es que no lo sé, que me haces unas preguntas, sí. pero ¿Qué es lo que realmente te haría feliz? Me gustaría ir al norte, sobre todo a Noruega. Me encantan los paisajes, el verde, me encanta. Pero sin dejar de pintar, aunque no me dedique profesionalmente a exponer en galerías, voy a seguir pintando toda mi vida. Y luego, dentro de esa, molaría un año irse a la Estación Espacial Internacional. A ver, verdaderamente, confiar en mí, de que puedes entrar en Medicina, mi madre, eh, mi hermano, es <ríe> mi familia más cercana y mis amigos más cercanos. Los demás como que eran plan de, sí, sí, Medicina claro, sí, sí, sí, sí Medicina claro. Yo creo que siempre luego hay alguien que te anima, además de, de tú mismo, porque si no, si directamente tú no te vas a animar ya, el sueño ya está, por así decirlo, perdido. Pues de, de primeras, irme con mis amigos a una casa rural, ahí tocaremos un poco porque también toco la guitarra. Eh, si me hago famosa, eh, pintando todo lo que ganes, se lo voy a dejar a mi gato. Ay, ay, quítate. Quito. ¿Qué quieres hacer con tu vida? No lo sé, no sé ni lo que voy a hacer mañana, para saber lo que voy a hacer con mi vida ahora mismo. Se le ocurre que en historia haya que estudiar Desde aquel primero minido hasta más allá de aznar Y eso si es que el siglo XX te da tiempo a terminar Tanto estrés tan profundo Le pasa a todo el mundo En segundo no te puedes no agobiar Bueno, y sí, cuéntales lo del temario de filosofía Ni un autor das en primero y ahora doce del tirón Como si no hiciera falta tiempo para comprensión Pero ya vas por descartes cuando entiendes a Platón, luego en clase no pundo. le pasa a todo el mundo, en segundos siempre te quieres matar cómo no van a repetir tantos por vez, con tanto temario es lógico, ya, y luego al que de ocho